Emocionado nuevamente de estar aquí contigo, me encuentro ya reactivando lo que son las actividades del canal de YouTube. He estado muy saturado a lo largo de estos. Bueno, primero un periodo vacacional, no fue saturación, fue descanso. Y luego en este periodo de inicio del año con actividades propias de mi trabajo. Entonces vamos a empezar a trabajar ya contenidos de modelación en CAD y también todos los demás con que ya conoces del canal. Para ello te voy a mostrar el dibujo que vamos a estar utilizando en pantalla. Si tú lo puedes este, ver, eh, podrías checar este, en estos momentos el, el dibujo como tal. De esta manera eh, podemos estar observando algunas eh, consideraciones, ¿no? Podemos ver que esta es nuestra eh, vista frontal, que tenemos medidas en milímetros, tenemos algunas especificaciones de nuestra vista superior y nuestra vista lateral derecha. De tal manera que de acuerdo a la estrategia de modelación que vayamos nosotros a utilizar, podemos darnos cuenta que la base principal pues tiene que ser esta característica que te estoy señalando y bueno pues es un cuadrado con ciertas características. Entonces de esta manera pues vamos a trabajar este ejercicio. Voy a dejar Dejar de compartir la pantalla para que la puedas eh, visualizar y bueno, vamos a abrir lo que es nuestro, este, Solidworks. ¿No? Ya que estamos dentro de Solidworks, podemos ver en pantalla, este, simplemente eh, abrir la pieza, darnos cuenta que esa pieza se encuentra ya de alguna manera, este, eh, pues ya el ambiente de modelación directo y lo que vamos a hacer es extruir base sobre qué plano, sobre el plano alzado de una vez y vamos a hacer un rectángulo con centro. Dentro de la opción de rectángulo hay un rectángulo con centro. El centro lo vamos a poner en el origen y voy a extender la, eh, las características. Clic en el centro, clic en algún punto para a extender las características de nuestra parte sólida. Ahora, antes de otra cosa, voy a igualar los lados, ¿no? Para saber y garantizarle al dibujo con un control aplastado o sostenido o eh, seleccionado, o sea, mantenerlo ahí seleccionado, las dos líneas. Y una vez que colocamos estas dos líneas perpendiculares, les decimos que son iguales y automáticamente pues, va a tomar el tamaño de un cuadrado nuestra característica y ahora vamos a ponerle que mide 105 milímetros esta característica eh, de alguna manera cuando nosotros ya le ponemos esta parametrización, vamos a tener cero grados de libertad de nuestro dibujo. Y ya tenemos la característica realizada. Algunos de ustedes me dirán si podemos en este momento generar cuatro radios en las esquinas. Yo lo haría después con una operación de redondeos ya en estado sólido. Entonces, eh, ese es mi bosquejo inicial. Yo en este momento apuntaría a extruirlo. Y vamos a excluirlo hacia adelante, si ustedes gustan. Hacia adelante implica eh, que nosotros, de alguna manera, tengamos ya las características de eh, dibujo de este objeto. Nos está diciendo por ahí que son 108 menos 12. Entonces, 108 menos 12 es la distancia, 96, no es cierto. Más bien dicho, 108 menos 96, esa es la, la distancia, y que serán 12 milímetros. Ya que tenemos esos 12 milímetros, ahora sí apuesto por darle redondeo a cada esquina. Selecciono las esquinas a redondear. Ya saben que si no pueden girar con el, con la misma, eh, el crawl ball, pues podemos girar, que es el, el, eh, el, un, el, botón medio de la, del mouse, ¿no? O con las flechitas de tu teclado. Ya tenemos las cuatro aristas seleccionadas, van a ser simétricos los eh, redondeos y le vamos a decir que son 10 milímetros, ya que eh, observan, pues ya tenemos la placa principal. A partir de esa placa principal, yo voy a construir ya otras características importantes de mi dibujo. Primero que nada, vamos a hacer un cilindro. Ese cilindro lo vamos a extruir sobre esta cara y vamos a hacer un círculo con centro en el origen y le vamos a dar un diámetro. Ese diámetro va a ser de 44 milímetros. Listo, ya que tenemos estos 44 milímetros, le vamos a salir y vamos a extruir 96 ahora sí, 96 milímetros, que es la diferencia de los 108 menos 12. Entonces, ya tenemos acá nuestra saliente, y si ustedes observan, ya tenemos una parte importante de nuestro dibujo base base porque aún nos faltan por construir algunas características entre ellas pues irle poniendo todos los detalles al dibujo particularmente hablando voy a generar un detalle por la parte superior como lo puedes ver en la vista frontal entonces voy a generar a través de operaciones ya sabes por acá está la opción de geometría de referencia y Dentro de geometría de referencia tenemos la de plano ¿no? y vamos a hacer la primera referencia, es el plano planta y vamos a generar un plano a 32 milímetros del plano de referencia. Ya tenemos nuestro plano a 32 milímetros de referencia, generamos un extruir base. Y generamos ahora un rectángulo. Ese rectángulo va a ser desde la orilla. Ah, pero no lo quiero con centro. Cambiamos la forma, sino de dos puntos y generamos nuestra, nuestro rectángulo. Nuestro rectángulo. Otra vez le ponemos rectángulo. Primer punto, segundo punto. Ya que estamos ahí colocados... Podría yo ya darle dimensiones a ese rectángulo, particularmente habla de 76 de base por 30, entonces altura 76 por el tipo de vista que tenemos, por 36 de, por 30. Entonces, ojo, acá no cambié la medida, cámbiensela ustedes, 76 por la medida de acá que va a ser 30, 30, ojo con otra cuestión importante, los alineamientos ya sea del punto medio con respecto al origen, ya saben con teclas de control, con la tecla de control apretado, selecciono el punto medio y el origen y hago un alineamiento vertical de esa característica ya que tengo ese alineamiento vertical me doy a la tarea y a la libertad de proyectar mi extrusión hacia el cambio de dirección y le ponemos hasta el siguiente y ya que está hasta el siguiente pues se proyectará hacia el cilindro que ya habíamos realizado y ya colocamos esta porción del dibujo que estaba diferente a la opción que eh, bueno que teníamos ahí en plano apago el plano ya saben selecciono en el gestor de diseño ocultar y lo que hacemos posteriormente es generar otro plano de croquis nuevamente nos vamos a geometría de referencia plano pero ahora el plano es el plano vista lateral y vamos a generar un plano paralelo al vista lateral a, ahorita les doy las medidas es. Ah, bueno. Si ustedes observan, la referencia la está haciendo a la orilla. Entonces, vamos a cambiar. No, no pasa nada. Quitamos el plano vista lateral y generamos la referencia sobre esta orilla cambiamos la dirección invertimos equidistancia y le ponemos 34 milímetros que es lo que nos marca la vista frontal y ya que tenemos esa característica 34 este es nuestro plano en el cual vamos a dibujar ponemos extruir base y generamos un rectángulo ese rectángulo es de dos puntos el primer punto es esta esquina el segundo punto se va a ir por acá y vamos a ponerle su altura, su altura es de 30 por 50, entonces acá generamos 30 de alto por 50 de largo, y por 50 de largo. Y ya tenemos como estaba atorado con la esquina o está en la plena esquina del cilindro, simplemente le decimos aceptar y proyectamos, ¿no? Observen, creo que hice nada más un bosquejo, entonces eh, lo voy a proyectar. No lo proyecto hacia este lado, lo proyecto hacia este y hasta el siguiente. A ver si me deja. Hasta el sólido. No me dejó. Entonces por todo y le ponemos una medida, ¿no? Observen. Creo que por acá me falló algo de la interpretación del dibujo. Mm, ya vi, ya vi que fue. Nuevamente vamos a hacer la referencia al plano. Si sí, estaba yo bien, les pido una disculpa. Este plano lo voy a editar, editar operación y voy a quitar la cara. Eliminar la cara. Sí, sí lo voy a hacer sobre la referencia que les había yo dicho. El, el vista lateral. Invertimos equidistancia. Y está 32 milímetros. Yo este, me tuve una confusión al momento de modelar. Pero ve cómo podemos arreglar esta confusión. Ya la arreglamos. Ya la pusimos en su lugar. Ahora obviamente vamos a tener que editar la operación saliente. Al darle 30... Este, tenemos que tener cuidado de ponerle hasta el siguiente y le cambiamos y observa ya tenemos las características del dibujo ahí colocadas que en un principio estaban un poquito más fuera de eh, la posición pero ahora sí eh, podemos ver que ya tenemos esa característica de manera adecuada entonces ojo por aquí ya tenemos que nos está marcando algunos redondeos. Entonces, le metemos redondeo en esta esquina. Redondeo en esta intersección. Redondeo en esta intersección. Y le cambiamos la dimensión a un valor de... Dice 3 por radio 5. Entonces, le ponemos 5 de radio Observen, ya nuestro modelo, obviamente ocultamos nuevamente en el gestor de diseño plano 2 oculto y observen, ya tenemos el grueso de nuestro dibujo, nos faltaría hacer algunas características que son relevantes para el mismo y esta tiene que ver con un hueco sobre esta cara y un hueco sobre esta cara y otros huecos acá junto con esto entonces para eso podemos usar el hole el asistente de taladro y vamos a hacer un el primer hole, el principal es un taladro simple que es la tercera opción sí le ponemos que sí, que lo acepte le cambiamos a milímetros o ansimétrico o ISO como ustedes quieran le ponemos ISO eh, le ponemos ajuste personalizado el ajuste personalizado me dice que el diámetro que voy a utilizar son 25 milímetros y que le voy a poner hasta una profundidad específica con un, eh, con un este chaflán ahí de 120 grados le vamos a poner 120 grados no dice el ángulo pero vamos a dejar ese 118 que decía mejor entonces ya tenemos nuestras características, no le vamos a poner condición final, no le vamos a, ah, bueno, sí le vamos a poner que dentro de la condición final sea de esta forma para que nos deje libre el espacio posterior y va a tener este 82, 82 y ya que está todo, las características nos vamos a la posición, le decimos que sobre esta cara y lo posicionamos acá en el centro. Ya que tenemos la posi el posicionamiento, simplemente nos damos cuenta que ya nos hizo nuestro agujero con las características que nosotros le indicamos. Por otro lado, vamos a tener que hacer también otra operación, en este caso de corte extruido, y lo vamos a hacer sobre esta cara. Ya que tenemos esta cara, nuevamente vamos a un rectángulo con dos puntos, ese rectángulo lo vamos a posicionar más o menos en este lugar, le vamos a poner cota inteligente, le vamos a decir que la base tiene un valor de 6 milímetros, posteriormente que la altura tiene una base de 19 milímetros, eh, que la distancia... De esta línea a esta orilla, ya saben, con clic le vamos a poner una distancia de 34 milímetros. Ah, no, no es cierto, no es con esa orilla. Perdónenme, esta distancia no es con esta orilla, es con esta orilla. Entonces, vamos a ponerle cota inteligente esta línea. Con respecto a esta línea, le vamos a poner 34. Y finalmente la distancia entre esta orilla y la orilla de la característica son 5.5 milímetros, 5.5 milímetros, la profundidad de corte me está marcando que es 50, entonces ya hice este corte, lo voy a meter, ese corte no es por todo, sino está la profundidad específica de 50 milímetros y le damos a aceptar. Eso quiere decir que prácticamente atravesó toda la característica. Ojo, hay que modificar nuevamente. Por aquí tuve un pequeño errorcito en este valor. Entonces editamos. No son 50, son 57. Entonces, lo editamos. Fíjense cómo estos pequeños eh, inconvenientes o errores de interpretación simplemente se pueden ir modificando y no, no nos causan ningún problema. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a generar los agujeros correspondientes de este lado y de este lado de arriba entonces el primero de ellos otra vez asistente taladro va a ser un agujero simple como lo habíamos puesto el tamaño personalizado que voy a poner es de 10 milímetros para los que están de lado 10 milímetros aquí sí va a ser hasta el siguiente le vamos a poner así y Creo que ya es todo. Entonces, acá no le vamos a poner ángulo, le ponemos personalizado, son 10 milímetros. Hasta el siguiente y las posiciones van a ser sobre esta cara, primero y segundo agujero. Ahí están los dos agujeros, necesitamos colocar la posición de los mismos, no, la, la distancia entre el centro que es el asterisco del círculo con respecto a esta orilla serán 11 milímetros, 11 milímetros. Y de al asterisco, al asterisco van a ser una distancia de 25. Una vez que estamos colocados aquí, Vamos a poner la distancia de esta orilla a esta otra y aquí le ponemos 15 milímetros. Finalmente, ustedes observen, falta un alineamiento entre este... Centro con este, con control sostenido. Ya saben, aprieto la tecla de control para que se seleccionen las dos y los alineo horizontalmente. Una vez que estén alineados horizontalmente, puedo ver que mis agujeros ya están colocados en la posición adecuada. Adecuada. Y ya tengo esos orificios puestos ahí. Repito el procedimiento asistente de taladro. Cambio el diámetro nada más. Ahora el personalizado serán 12 milímetros. Ya que estoy con el, el proceso de 12 milímetros, me voy a la posición. La posición ahora es sobre esta cara. Y bueno, coloco el primero, coloco el segundo. Cota inteligente, ya saben ustedes. 16 de este centro a esta orilla. 16 milímetros, luego de, luego 16 milímetros está perfecto, y luego de esta línea, perdón, y luego de este centro, a este centro le ponemos, ahora 44 milímetros, 44 milímetros, nos falta simplemente un alineamiento, lo seleccionamos, sabes que el origen, Control, la tecla de control apretado con el origen de esto es un alineamiento vertical y esta otra, este, vamos a ver cuál es el grado de libertad que me está marcando. Quiero ver cuál es el grado de libertad que me está marcando. Y este... Con este también un alineamiento vertical. Sí. Y ya no debo de tener grados de libertad. Esa es la realidad. Le damos a aceptar. Y ya tenemos nuestros orificios en esta posición. Ahora, tengo que editar el orificio. No te preocupen. Le ponemos en el gestor de diseño talado del margen. Editar configuración. Y aquí es hasta el siguiente, está bien. Checamos que se hayan hecho los orificios y se hicieron correctamente. Finalmente vamos con el asistente de taladro, pero ahora vamos a utilizar el tipo de agujero graneteado o refrentado. Ponemos mantener valores, le ponemos ISO. Y de acuerdo a la simbología que viene en la pantalla, este, que la voy a tratar de poner acá, Dice cuatro eh, le voy a poner acá con anotaciones para que lo puedas ver. Dice cuatro por 10 de diámetro del barreno por el granete, que es un diámetro de refrentado, el que viene enseguida, que va a ser de 15. Y nos dice que la profundidad del refrentado, que este es el símbolo de profundidad, es de tres, ¿no? tres. Entonces, eh, cumpliendo con esas especificaciones es lo que vamos a hacer nosotros. Necesitamos cuatro, ¿no? Cuatro barrenos que el tamaño es 10, que el refrentado mide 15 de diámetro y que el espesor tiene 3 milímetros. Y es hasta el es por todo y abajo no tiene ninguna especificación especial nos vamos a mover nos vamos sobre esta cara busco el contexto de la concentricidad para de una vez que queden en la posición adecuada y ya van a quedar ahí colocados estos barrenos Voy a revisar nada más, ojo, voy a revisar nuevamente las medidas. Me está diciendo que de diámetro son 10, de diámetro es 15 y el espesor es 3. Mm, estoy checando alguna otra especificación distinta. Eh, vamos a ver las posiciones. Voy a medir nada más por tener la referencia. Ojo, ok. Ok. Entonces, voy a tener cuidado con esto. Vamos a ver acá. Quiero medir esto de aquí. Voy a poner cancelar. 10. Ojo, aquí vamos a tener que hacer un movimiento. Entonces, esto quiere decir que no son... Este, concéntricos, los barrenos entonces los voy a borrar y acá le voy a poner, sabes que la distancia entre esta línea y esta línea son 15 y entre este valor y esta orilla son 15 y ahora sí, en función a este cuate vamos a tener que borrar esta restricción la seleccionamos y le ponemos su botón derecho Ojo con select ahí para que se desactive lo demás. entonces derecho eliminar relación. estas es suprimir la relación. Acá también selecciono suprimir la relación y otra vez suprimir la relación. Yo había interpretado que son concéntricos, pero no es el caso. Entonces ya tenemos esta, eh, esta, rompimos ya todas estas relaciones y simplemente ahora lo que vamos a hacer es decirle, oye, sabes que el centro de este con respecto al centro de este círculo, están alineados horizontalmente. El centro de este círculo, con respecto al centro de este círculo, está alineado verticalmente. Le damos a aceptar. El centro de este círculo, con respecto al... Ahí vamos, ahí vamos. Todavía necesitamos, me salí. Entonces lo voy a poner otra vez, editar operación miren ahí están los barrenos ahí van colocándose de manera adecuada sin embargo todavía eh, no están en la posición respectiva ahí estoy me voy a las posiciones ¿Se puedo poner la distancia también me la está marcando la distancia entre los barrenos es 76. ¿eh? Entonces puedo poner, sabes que la distancia entre este y este son 76. Y ya sé, se pusieron en el lugar adecuado. Me pongo en un alineamiento entre estas dos de manera horizontal. Le doy a aceptar. Entre esta y esta de manera vertical, le doy a aceptar y al final de cuentas, pues, tengo que ajustar la medida, ¿no? La medida entre esta y esta característica son 76. Y ya que están colocados ahí, simplemente le doy a aceptar y ya tengo ahí mis barrenos colocados y especificados cómo lo está marcando nuestro dibujo eh, a partir del cual hicimos este ejercicio. Finalmente, si nosotros deseamos colocar ya, como siempre lo hacemos, la parte, ahí está la pieza, ahí está su historial de pieza, nos metemos a, a los materiales, y vamos a ponerle un 1060 DOI o no, no, vamos a ponerle algo más sencillo. Vamos a ponerle una aleación de aluminio. Le vamos a poner un acero, un aluminio 6061 T6, que es sobre envejecido. Y le damos a aceptar. Tengo que mover un poco mi, mi recuadro para ponerle a aplicar, que es la la No sé por qué, si ustedes se fijan, acá me estoy peleando yo con mi pantalla. Ya lo pude hacer más chiquito, pero de acá se pone un poquito con respecto a la configuración. Ahí está, ya la pudieron ver. O sea, con respecto a la configuración de la pantalla, hasta abajo dice la, la parte de aplicar y ya cuando sea aplicar, simplemente cerramos ya la característica ya se aplicó y nos metemos a la parte de calcular propiedades físicas donde ustedes pueden ver ya todas las propiedades físicas, donde está el centro de masa y las características del dibujo de acuerdo al tipo de modelación que nosotros utilizamos espero que haya sido de utilidad este ejercicio nos vemos en el siguiente eh, estamos en contacto y nuevamente estaremos diseñando ejercicios para ti que te permitan ir evolucionando en tu habilidad de desarrollo del software, si te gustó el video dale like y compártelo para que generemos más comunidad. Nos vemos en la que sigue.